¿Por qué cambiabas de trabajo tanto pues mira, los primeros lo a, años? Pues mira, te lo voy a explicar muy fácilmente. En aquella época, Gordon, éramos nosotros, las personas trabajadoras, uh -huh. las que cuando veíamos que si tú estabas trabajando en una empresa y tú veías que al lado había otra empresa uh -huh. y pagaba un poco más, sí. tú misma pedías la cuenta y te ibas. Eso era entonces. Uh -huh. Ahora no se te ocurre, no se le ocurre a nadie. Ajá. Pedir la cuenta porque te quedas sin trabajo.